Ya, yeah. vamos a, ir a dar una vuelta por la costanera, eh, para cachar un lugar donde comer. Eh, porque claro... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Listo? ¿Estás emocionada? No, es primera vez que estoy en un aeropuerto contigo ¡Sí! ¿verdad? Wow. Bueno, esta es mi primera experiencia en un beat de aeropuerto Ella es viajero frecuente, así que ella sabe mucho más de esto Porque vamos a Puerto Varas, ¿cierto? ¿El destino final, Puerto Y hay una cara comiendo más Estoy esperando un huevito Un huevito rovito Voy Hola, estoy de la mañana. porque esta señorita de acá va a cumplir años mañana y el domingo el domingo verdad que bien viernes que hermoso sí. esto el blog de Sofes, un viaje en Puerto Varas por la cara de cumpleaños que puede, se pueden pedir así mitad y mitad entonces me gustó mucho y la masa es delgadita espérate, estamos, estamos viendo... estamos viendo un carro ah, de y pensé que creerán que nosotros paseamos toda la tarde más no nos pegamos la mansa siesta ¿sí? como de 4 horas Macaro dice que esas son siestas Sí, pues. no ves tu siestas de 20 minutos pero bueno, dormimos toda la, la tarde así que ahora no tengo hambre y vamos a ir a probar un localcillo por ahí ¿Qué te tinca tengo ganas de carne いいごもんさん Solamente Pajaro, los pájaros. naturales. <risa> no hay sonido de micros, lo malo. You don't wanna go for a ride? We could get out of the palace, see the world. Is it safe? Sure, if claro, you trust me. Confias? Va por repetición. Sí. Sí. Ya. ¿Dónde? Ya sí, aquí. Me no podía ni empezar ni el. <laughs> ¿Estáis borracha comida? De lado. Oh. ¿Dónde estamos? En Cantino. ¿Había venido Nunca había <risa> venido a jugar aquí. Mi primera vez. Mi cumpleaños, amor. La canción de mi amor. Sale el 2 o no sale el 2. Y el no. Ya, todo lo que tengo del casino porque eh, <risa> me dijer retaron. Me dijeron que dejara de grabar y cuando te dicen que dejes de grabar, tú dejas de grabar. Sí, ahora vamos a seguir dando vueltas por Puerto por Varas. Y ajusta tu espejo retrovisor. Yes. Bueno, llegamos al, a los saltos de Petrue. La última vez que viniste, ¿cómo estaban? Secos. Oh. Pero por, ahora se escucha por lo menos harta bulla. Oh, qué miedo. Te dobla. Oh, qué lindo. ¿Perdón? Ah. Te choqué. Eso, eso no son los saltos. Es una cosa pequeña. Se puede fumar para acá. No. Ya. Estamos ahora a las orillas del lado de Yanquiwe y acá podemos ver el volcán. No solo el de los toes, pero. O son no. O son no. Pero es un volcán. Muy lindo. Y se me cayó la cámara. Por sacarnos fotos. Cuéntanos qué pasó. El trípode amor. Hicimos mal. El viento sur. <risa> se cayó. <risa> eh, esta cámara sigue soportando. Los embates de un En Puerto Valles. Al lado del lago de Una carita de cumpleaños. Yeah, sería todo. You, you, you, you, my ¿A ti te gusta el sur? Me encanta el A sur. A mí me gusta el sur. ¿Y ¿Y es? Es el sur y todo. Ese departamento está increíble. ¿Te gusta el sur en invierno? Sí. ¿No en verano? No, en invierno. En invierno. Me gusta cagarme. <risa> A propósito. Sí.